No se dice, hay que coger, se dice Siento la necesidad de introducir el órgano que permite mi reproducción en su variante femenina Con la intención de lograr la segregación de oxitocina en nuestros cerebros Siempre y cuando tomemos en cuenta el uso de algún componente de látex para así poder evitar nuestra reproducción ¿Se anima?